Sky, ¿verdad, chamo? Vía Zoom. Ah, bueno, vía Zoom, la otra plataforma de comunicación, videoconferencias. Está con nosotros Valentín Marte. Valentín es vocero de la Coordinación Municipal Docentes Unidos. Con él vamos a conversar acerca del de concurso de oposición docente y denuncias de anomalías de ese concurso. Así es que vamos a, vamos a ver si vamos a comunicarnos, ¿verdad?, inmediatamente con Valentín Marte. Adelante, buenos días, Valentín. Buenos días, estimado. Un saludo cordial a esta hora de la mañana a todo el pueblo de San Francisco de Macorís y a ustedes por la oportunidad de llevar la voz de los docentes que aún no pertenecen al sistema educativo dominicano eh, que se establece vía concurso. Estamos aquí para dar algunos detalles sobre eh, una actividad que tenemos en el día de hoy en el Parque Dual. Ok, adelante. ¿Cuál es la actividad, este, eh, Valentín? ¿En qué consiste? Bueno, la actividad consiste en que hacemos la voz todos los docentes que estamos en esta condición, ya que las autoridades competentes del Ministerio de Educación, parecen eh, estar confundidas en la manera de cómo deben administrar la situación que se ha presentado con el llamado a concurso de oposición. No es un secreto para nadie, es algo que ha estado en la palestra pública de los últimos, eh, las últimas semanas, podríamos decir. Eh, este el ministerio y quien lo dirige eh, se ha mostrado un poquito, yo diría que incompetente, eh, porque no ha buscado, no ha tenido, eh, eh, no sé si, si la voluntad de buscar una eh, parte viable para que este concurso sea eh, lo más transparente posible y que se lleve a cabo como contempla la ley de educación. Bien. Eh, Valentín. Sí. Eh, Ustedes como eh, representantes de, del sector afectado en esta ocasión, ¿Qué evaluación ustedes le dan a, a este concurso, verdad? Eh, parecería que es una estrategia para eh, volarse, ¿verdad? Eh, brincarse ese proceso y nombrar de manera directa a personas ligadas al, al partido de gobierno. Sí, mira, estimado, muy buena la pregunta. Realmente, esa es la parte que más nos preocupa. No preocupa que ellos quieran politizar eh, este llamado a concurso. Sabemos que las corrientes magisteriales de nuestro país eh, obedecen a un partido político X. Entonces, eh, como en los últimos días nosotros nos hemos enterado y hemos sido también testigo ocular de situaciones que se han presentado donde ciertos sectores de, de del ADP ha querido protagonizar la, la parte vendiéndole a los postulantes que ellos le van a, a conseguir las llamadas contratas o nombramientos provisionales y que para eso tienen que poseer una carta de partido y demás. Lo que ha generado un, un descontento en, en muchos, porque sabemos que si lo hacen de esta manera, habrán vaca sagrada, como dice el dicho. Entonces, lo que nosotros, a lo que nosotros apelamos es que se respete la, la, la ley, porque hay una ley que, como contempla en el artículo 139 de la ley de educación 6697, que solo serán inculcados o, o entrarán al sistema educativo los maestros por esta vía, o sea, vía concurso. Entonces, estamos viendo que ellos están tratando de manipular esa parte y empoderarse... Eh, valiéndose de que están, yo diría, en el poder, porque son el partido oficialista ahora mismo, para eh, tratar de ellos distribuir los, eh, los nombramientos como ellos quieren. Entonces, a nosotros no, no nos conviene de esa manera. Nosotros eh, eh, estamos repugnando esa parte porque sabemos que, de ser así, que no tenga cierta, ciertas influencias políticas o arraigo, entonces se va a ver afectado, no tendrá oportunidad. Mira, un saludo Valentín, Francis Rodríguez de este lado. Sí. A pesar de todos estos años de, de búsqueda y de reivindicación y de oportunidades, es que no se va a lograr definitivamente desarraigar esa, esa, esa política eh, rancia que limita la oportunidad de, de ser elegido de, o de poder participar o de tener dignamente un empleo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Que no se logra erradicar? Bueno, mira, eh, realmente yo creo que, que la, la política en nuestro país eh, realmente ha distorsionado muchas cosas, muchas cosas, por lo que eh, eh, en mi posición particular, es preocupante porque se dice que la educación es el desarrollo de los pueblos, lo venimos escuchando desde que estábamos niños. Correcto. Entonces, si con, si con un gremio como el de educación realmente eh, nosotros permitimos que se lleve a esa mala práctica también, a esa postura rancia, como tú dices, realmente eh, la sociedad va a continuar en detrimento. Porque si te das cuenta, ya no se habla ni de calidad educativa, no. Sabemos que en educación hay un problema que lo han generado distintos gobiernos, pero entiendo yo que la manera de eh, subsanar este, esta situación no es de la manera que eh, estas personas que están pretendiendo hacer lo que mencionamos anteriormente lo están haciendo. Entiendo que deben de buscar una vía un poquito eh, eh, más, más razonable porque eh, realmente no nos, eh, esto no genera Mucha incertidumbre a lo, a lo que eh, queremos ingresar al sistema educativo. Así es. Valentín, un aspecto eh, que me gustaría escuchar eh, de manera un tanto equilibrada de su parte. Más allá de la problemática que conocemos, que vive este tema de concurso de oposición docente, hay un, una situación oh. de debate, si se quiere, a nivel nacional con la capacitación profesional eh, de los docentes en este caso pero dice nuestro compañero Amado que si se evalúan todos los, los profesionales de la diferente área hay dificultades casi en todas sí, pero con los maestros que son carreras eh, que forman, que son profesionales que forman a los demás profesionales creo que es mucho más importante tener gente capacitada, más allá de las situaciones del concurso, ¿qué opinión usted nos puede dar de la intelectualidad y la capacitación profesional de los maestros? Bueno Mira, eh, yo pienso que esos son los factores que, que eh, no se han tomado en cuenta. La calidad. Si hacemos un torneo eh, eh, como este, vamos a decirle que el concurso sea un torneo, como debe de ser, deberían de, de, de, de tomarse la, las personas con, con, con mayores competencias en el mismo. Ahora bien, como dije al principio, parece ser que la calidad... Eh, no no interesa en este caso eh, por eso eh, vemos esta distorsión tan grande tan masiva de, de, de, de profesionales que llegan a, a, a las distintas áreas y no desempeñan un papel efectivamente bueno ahora bien, yo ¿qué? perdón no no que estoy de acuerdo contigo muchos muchos ah. que han llegado por por por esas cuestiones que tú denuncias no son la mejor muestra de calidad en la educación. Correcto. Entonces, mira, a mí me preocupa de manera particular y, y por eso quiero compartirlo en estos medios. Porque imagínate, yo que soy muchacho, en mi caso particular, hablo de mí porque es de quien puedo hablar quizás con mayor propiedad. Eh, vengo desde abajo y mi enfoque por cultura de mis padres, ha sido, han sido los estudios, prepararse. Pero imagínate, ya yo tengo una familia, tengo hijos. ¿Qué pensarán de mí esos hijos? O sea, yo le planteo a ellos que el ser humano debe estudiar, que estudiando es que uno se puede desarrollar. Pero sucede lo siguiente. ¿Cuál es el mensaje que le estamos transmitiendo a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, si vemos que aquí los profesionales se, se esfuerzan eh, se toman unos 6, 7 años en una universidad, para entonces, cuando quieren incursionar en el campo laboral, no hay oportunidades, entonces eso es preocupante. Yo particularmente no hacía, no me mezclaba mucho a, a lo político pero he entendido que la política está muy vinculada a, a nuestra vida, bastante vinculada, entonces lo que yo quiero... Eh, con esto, despertar también esa, ese interés en muchos que yo sé que están un poquito dormidos bajo los laureles porque no han entendido, no han comprendido que la política puede hacer mucho por nosotros, pero si se lleva de manera correcta por lo tanto nosotros estamos denunciando este tipo de cosas por, por, por esa exponencia que hago. Bien, al final Valentín me gustaría que repitiera la invitación de la actividad Adelante. Sí. Bueno, la invitación es para principalmente todos los postulantes que han participado en este y, y otros concursos anteriores no han tenido la oportunidad, pero también para todo el pueblo en general, porque aquí estamos hablando de, de, de un sector muy importante para cualquier nación que es la educación y de las decisiones que se tomen ahora eh, pueden incluir cosas importantes. De manera que yo invito a todas esas personas, al pueblo en general, a que nos apoye hoy a las 3 de la tarde en el Parque Duarte de nuestro Macondo San Francisco de Macorís, para que juntos <coughs> perdón, alcemos la voz, que es la voz digna de lo que no debemos aver, aver, aver, avergonzarnos, más bien sentirnos orgullosos, porque este es un gesto eh, cívico y a la vez hasta patriótico, podríamos decir. Bien. Bien, señores, hemos tenido a Valentín Marte, vocero Coordinación Municipal Docentes Unidos, quien eh, ha estado respondiendo a algunas preguntas y además ha invitado a un gran piquete que tendrán en el día de hoy, en horas de la tarde, a partir de las 3, en el Parque Duarte de esta ciudad. Así es que apoyar esta propuesta de Valentín Marte y todos los miembros de la Coordinación Municipal Docentes Unidos. Bien, nosotros...